Hermoso conjunto para niña, con top, con manga, con vuelo y una faldita cómplice. Aquí se muestra el patrón con las medidas del top y la falda. Como puede observar, estas son las medidas. En el patrón se encuentra igual. Ahora le vamos a pasar a volverlo por todo alrededor. A los laterales del top y en la parte de arriba y en la parte de abajo, overlock. Listo, así nos queda, ya le pasamos verlo a los laterales, cerramos, una tela muy elástica, flexible, en esta parte vamos a doblar para colocar una elástica de esta, de este grosor, de un centímetro, menos de un centímetro y de 47 centímetros. Le vamos a pasar costura para cerrarla y la colocamos de esta manera. Por todo alrededor. Y en la parte de abajo igual y nos queda así, precioso. Ahora vamos a colocarle las mangas. Le pasamos overlock, en el patrón se encuentran las medidas de las mangas. La manga es doble, una más pequeña que la otra. Le pasamos overlo a los lados y así nos queda la grande y luego le colocamos la pequeña de esta manera y le pasamos costura para fijarla y nos queda así y le vamos a colocar una elástica de 24 centímetros pasamos costura y la colocamos igual que el top todo alrededor Lista. Ahora vamos a colocar los tirantes. En el patrón también se encuentran las medidas de los tirantes. Doblamos de esta manera y luego así. Y pasamos costura. Así quedan los tirantes. Muy fácil de confeccionar y hermosísima esta blusa, tu hija se verá espectacular con esta manga de doble vuelo, elástica en la parte de arriba y en la de abajo y unos tirantes hermosa. Ahora pasemos a la falda, muy fácil también de realizar. En, las, en, en el patrón se encuentra la medida de la falda, pasamos costura en esta parte para cerrarla y overlock. Y poco a poco vamos a hacerle los plices. Bien profundo. Y le colocamos alfileres para fijar. Y listo, ahora vamos a pasar costura. Así nos queda hermosa esta falda con los plices grandes, ahora vamos a confeccionar la pretina, pero le vamos a colocar elástica, en la medida está la, está en, en el patrón se encuentra la medida de este cinturón de la elástica, la doblamos de esta manera y la colocamos así. poco a poco sin pisar la elástica así nos queda muy fácil y hermosa esta pretina para la falda ahora la vamos a colocar de esta manera abrimos y buscamos las esquinas y le pasamos costura y ya listo, hermosa esta falda. Espero que les pueda gustar, lo puedan realizar para su niña. Ya le tomamos ruedo y doblamos todo alrededor con este hermoso top. Esta falda es muy fácil. Y el top. Espero que les guste el proyecto. Nos vemos en el próximo.